Para aplicar para la visa CR1 de esposos, necesito a mi Sponsor, o sea, un patrocinador adjunto, desde el inicio del proceso? No, para, eh, para um, cuando se aplica para una visa, bueno. Depende, de, no importa de qué tipo de visa, la única que sí se ocupa al principio es cuando ya están en, lo, en los Estados Unidos. Para, para un proceso CR1, no se ocupa en el principio, pero sí recomendamos que ya tengas una idea, quién te puede ayudar, para, para que cuando ya llegue el tiempo que te piden eso, no tardes tiempo en, en, en obtenerlo. Pero cuando se envía tu petición, se envía primero al USCIS, ellos no revisan nada um, de lo que tenga que ver con tus ingresos. Esto se revisa hasta que llegues al National Visa Center, el NBC. Um, pero, como digo, no es su culpa desde el principio, pero si tenga, tenga alguien ya en mente o tenga um, uh, quién o cómo le pueden ayudar, porque no quiere ya que, que llegue el momento, el momento y luego no meses nadie. después para conseguir a alguien. So. Ok. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.